soy Luandro, vengo de Brasil, vivo en un pueblo que se llama Muinho, un pueblo quilombola en el centro de Brasil. Me llamo Marcos Gutiérrez y estamos en La Serranita. Mi nombre es Santiago Pichinene y estamos en la Cumbre Latinoamericana de Redes Comunitarias. En la jornada de hoy lo que estuvimos conversando es una apuesta en común de tecnologías, o sea, cada colectivo, cada grupo de desarrolladores contaron las tecnologías que vienen trabajando, las tecnologías que usan eh, para hacer sus proyectos y bueno, y ahí surgieron distintos intercambios, gente que conoció cosas nuevas que les podían ser útiles y desarrolladores que se acercan más a las realidades de las comunidades. Mi aporte en la parte, de, la parte tecnológica del día de hoy fue hacer una presentación de en un proyecto en el que yo participo, satelital, y entender cómo eso o algunas cosas relacionadas se pueden usar para las redes libres. Particularmente el tema que estuve exponiendo fue sobre eh, monedas complementarias para la economía local y eh, el desarrollo de LibreMesh, LimeApp y una serie de, de aplicaciones que venimos trabajando desde Altermund. caso yo estoy trabajando en un proyecto que se llama eh, ecosistema de aplicaciones abiertas hecha para la comunidad la idea es que sea primero todo distribuido descentralizado no necesita un server un servidor para que, que funcionen entonces un celular es un nodo un compu es un nodo todo es un nodo para que todo contenido sea distribuido eh, y también que sea lo más fácil posible para hacer una puente entre desarrolladores y no desarrolladores así que cualquiera pueda desarrollar su propia aplicación ¿no? la idea es que sea tan simple que las personas de la propia comunidad pueden hacer su propia aplicación para su necesidad de la propia comunidad